Hoy he querido empezar este video con este título ¿no? Lo que son los muros del emprendimiento Creo que la mayoría hemos pasado por esto Hay algunos que apenas que se topa por uno de estos muros pues lamentablemente dejan atrás este emprendimiento ¿no? estos sueños de querer hacer algo y bueno, esto es algo que comúnmente pasa, no solamente te pasa a ti. Y es que todos empezamos con una idea, ¿no? De que buscamos, no sé, una necesidad o simplemente queremos hacer algo que inicialmente nos gusta y queremos encaminar por esto, ¿no? Entonces, lo primero que buscamos ya que tenemos esta inseguridad, esta incertidumbre de que no conocemos qué es este nuevo mundo llamado emprendimiento, comúnmente lo que hacemos es buscar en Google, eh, consejos, tips para emprender y vemos una cantidad de blogs de información en diferentes páginas de internet, aquí empezando en YouTube por lo menos, escribimos emprendimiento y ella, cantidades de, de canales dedicados a esto no pero siempre nos llenamos de estas incertidumbres la mayoría no habla sobre estos muros que nos topamos todos los emprendedores o futuros emprendedores y no sabemos qué hacer cuando nos topamos con, con esto no hoy quiero hablar sobre al menos desde mi punto de vista estos Tres o cinco muros que he encontrado en este proceso que llevo de mi propio emprendimiento Bueno, para empezar, quiero decirte que emprender es solamente iniciar, iniciar un proyecto Solamente significa esto, ¿ok? Tienes una idea y quieres enfocarte en ella, lo ideal es que tú empieces en esta hay muchos pues, coaches que te empiezan a decir que lo primero que debes hacer es decirle a tus familiares, decirle a todo el mundo que vas a empezar este emprendimiento. Pero es ahí donde nos encontramos con este primer muro, ¿no? Y son tus familiares, tus padres o incluso tus amigos. Vale, Tú vas con una emoción diciendo que esto, esto es la la idea esto es lo que no no te va a hacer millonario pero es algo que tú quieres hacer no quieres hacer algo que a ti te gusta y con buena fe tú lo primero que haces es contárselo a tu familia no y qué es lo primero que, que te topas cuál es la primera reacción que vemos cuando le contamos esto a nuestros padres a, a nuestro cónyuge o de pronto a cualquier familiar un primo un amigo es que te dice esto no va a funcionar. O comúnmente encontramos no comentarios positivos, sino desmotivadores, ¿no? Que lo primero que hacen es contarnos que esto no funciona. ¿Cierto? Esto es lo primero que, que nos topamos con comentarios que simplemente nos van a hay ya para atrás este, estas ilusiones que tenemos de emprender porque que cuando nosotros empezamos pues no lo sé ustedes pero empezamos con una emoción que queremos hacer todo de una pero encontramos estos comentarios que dicen pues ya te aburriste del trabajo, eh, vas a fracasar, esto no sirve, esto no va a funcionar y es porque... Bueno, y uno dice, ¿y esto por qué pasa? Bueno, pues, pasa porque son personas que conocen un estilo de vida, ¿cierto? Eh, nos acostumbran, o tenemos este pensamiento de que estudiamos toda la vida, pues, para conseguir un trabajo No para generar un trabajo, para conseguir uno, o, pues, para aspirar a trabajar en una empresa de otra persona Entonces, cuando... Nos cuentan que queremos hacer una empresa o emprender, pues es algo que uno lo ve de cierta forma negativa. No es que sea así, pero es que uno lo percibe porque esto es algo que desde muy pequeño nos inculca. Así que nos encontramos con este primer muro que son pues, la opinión de tus familiares, tus padres, amigos y compañeros. ¿Sabes? El siguiente muro es la falta de tiempo. ¿Vale? Tienes la idea, ¿ok? Ya tienes la idea, eh, crees que va a funcionar, pero pospones. ¿Por qué posponemos en esto? Decimos de que listo, eh, tengo la idea, pero mañana voy a empezar a hacerlo. Entonces llega el día de mañana, eh, no encuentras el tiempo y lo pospones, lo sigue posponiendo, entonces ya mañana se convierte en dos días, quizás en una semana, y cuando menos lo esperas, ya ha pasado un mes, y así sigue, sigue, sigue, sigue, sigue sucediendo, hasta que no te decides, porque no tienes tiempo para este emprendimiento. Y yo sé que hay muchas personas que de pronto eh, se encuentran trabajando, otros que se encuentran estudiando Y dicen, sí, es que estoy muy ocupado, por eso no puedo dedicarle tiempo, es que no me queda tiempo ¿Cuándo le vas a dedicar tiempo a hacer algo que a ti te gusta? Cuando tú emprendes, no es porque quieres trabajar de esto Es porque te gusta lo que quieres hacer El tiempo es lo que menos debe importante al momento de emprender, que sea una hora, que sean dos horas, a la semana solamente dedicándole dos horas pues son 14 horas en total a la semana que le vas a dedicar 7 días, nada más dedicándoles dos horas parece una locura, pero es que no encontramos tiempo para hacer algo que a nosotros nos gusta Dime cuántas personas en realidad no han hecho las cosas porque dicen que no tienen tiempo. Te pongo un ejemplo. Eh, cuando tú quieres empezar a hacer una rutina en un gimnasio porque quieres ponerte en forma, quieres verte, no sé, como Soseneyer, como... Mmm, no sé, en este momento se me ocurre eh, un, un atleta fitness, no sé... Eh, Lázaro Angelo, que es un, un deportista, un, un modelo fitness demasiado influyente en esta, en esta cultura de fitness. Y tú quieres tener el cuerpo que él tiene. Entonces, pues, intentas, intentas inscribirte eh, en una rutina de gimnasio. Entonces, averiguas eh, sobre esta rutina, sobre qué gimnasio es mejor, pero nunca, nunca tienes el tiempo para decidirte porque eh, dices que trabajas 8 o 12 horas y solamente llegas cansado a tu casa que descansar eh, los días que tienes libre pues esos días eh, prefieres no sé perder el tiempo o dedicarte a hacer otra cosa que hacer algo que realmente a ti te guste emprender no es solamente eh, conseguir un trabajo o, o hacer un trabajo y dedicarte solamente en ese trabajo porque realmente no lo tienes que ver de esta forma. Tienes que verlo de que es algo que te va a hacer feliz. Que es algo que, que tú has estado buscando. El tiempo, la falta del tiempo, depende de ti. Solamente de ti. No, realmente no vale la pena decir de que tienes una gran idea. Pero no la ejecutas porque siempre la estás posponiendo. Que mañana... Que dentro de una semana, que dentro de dos semanas, dentro de 15 días, los 15 días se vuelven un mes Y cuando menos lo pienses, ya ha pasado un año y no te decides porque dices que no tienes tiempo Pero el tiempo sigue pasando Así que, si es algo que a ti te gusta, siempre le vas a sacar tiempo Aunque, seas, aunque sea una o dos horas al día, cuando pase al menos un mes ya habrás tenido que eh, más de 14 no, cuando pasa una semana disculpa, la semana tiene 7 días con 2 horas que le dediques a, a eso que tú quieres ya una semana le has dedicado 14 horas así que rompe ese tabú de que no tienes tiempo porque dedícale solamente un pequeño porcentaje Sé que es inseguridad, porque nosotros tenemos mucho, o sea, le intentamos poner, no, no tener tanta fe a algo que, que no conocemos. Porque es cierto, no conocemos este mundo de emprender. Y esto es algo que vamos a ir hablando después de, de, de que sigamos con este. Estos muros del emprendimiento. El tercer muro que encontramos es el dinero. Sí, el dinero, el maravilloso dinero, porque para todo necesitamos dinero, ¿no? Para tener una idea necesitamos ejecutarla con dinero. Eso es lo que nosotros comúnmente empezamos. Creemos que si no tenemos dinero, no podemos realizar nada. Pero, ¿sabes? Si a ti te gusta dibujar, ¿necesitas dinero para dibujar? No, necesitas un lápiz y un, y un cuaderno. Si en dado caso no tienes hojas de papel, no sé, tamaño pom, de, de, de estilo, no sé, tabloide. Si tú tienes la pasión, si nada más, si realmente te gusta hacer lo que tú haces, tú vas a encontrar la forma de hacerlo. No solamente necesitas dinero para hacer las cosas, a veces sin dinero puedes conseguirlas. Por ahí un día escuché a un amigo diciendo de que eh, la felicidad se construye con el dinero. Eso relativamente es, es cierto porque para que, tú tengas, para que tú puedas vivir, ya siendo, eh, satisfaciendo tus necesidades básicas, necesitas una reserva de dinero para que tú lo, puedas, tú lo puedas tener. Pero vamos, si tú quieres charlar con tus amigos, es solamente hablar con ellos. No implica dinero. Y disfruta lo que estás haciendo. Si tú quieres emprender tu, tu idea, deja de lado de que necesitas el dinero. Porque solamente el hecho de que tú pienses que necesitas dinero para ejecutar una idea, para ejecutar un emprendimiento, para, que, para ejecutar un proyecto, ya en sí te vas restringiendo y lo, lo empiezas a aplazar. Es que cada muro de, de los, del emprendimiento eh, se liga del uno al otro. De que, de que tus familiares eh, no te apoyan o creen que, que te, estás, te volviste loco y pues te desmotivan con eso, eso va de la mano con posponer este proyecto porque no encuentras eh, a alguien que, que te dé ese, ese ese aliento para, para decir sabes que yo te apoyo, eh, si quieres hacer algo inténtalo entonces lo, lo pospones con el tiempo porque crees que no, que no vale la pena. Entonces, pues lo vas aplazando, ¿no? Y, y tú dices, listo, yo lo, lo voy a retomar apenas que tenga el dinero para esto. Y vas posponiéndolo, posponiéndolo, posponiéndolo. Hasta el punto de que llega el día en que te decides. ¿Sabes? Llega el día en que te decides. Entonces, listo, ya tienes tu plan y demás. Y empiezas a buscar clientes. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que empiezas a escuchar la, la, la famosa frase la famosa palabra no no no me interesa no quiero en este momento no no no no entonces nos llenamos de, de ese no de ese de ese de esa de esa motivación negativa de ese no no no no y persistimos de ello entonces nos encontramos con, con otro muro no el famoso no, la motivación, no perdemos la motivación rápidamente para estos proyectos ¿y por qué lo perdemos? porque no encontramos a alguien que nos apoye porque no creemos que en nosotros mismos que esto va a funcionar nos dejamos influenciar de muchas personas y esto es algo que, que tú tienes que empezar a cambiar no dejar de influenciar de otras personas, haz lo que realmente te haga feliz y verás que vas a encontrar resultados. Si tú vas a empezar a, a ponerle pero a las cosas, pues te vas a encontrar con, con muchos obstáculos. Con muchos, con muchos. Que tu familia, que, que el vecino, que a fulanito eh, no le resultó. Si empiezas a buscar, por ejemplo, eh, emprendimiento en Google o en YouTube, vas a encontrar muchos, mucho contenido de esto. Y lo primero que, que encuentras, o lo primero que te causa curiosidad de buscar es, ¿realmente vale la pena? Y vas a buscar casos de personas que eh, tuvieron fracaso de, de su emprendimiento. Yo soy de la persona que dice que tu emprendimiento tiene éxito solamente si le tienes fe a él. Si realmente quieres hacer esto. Si te decidiste hacerlo. Pero en el momento en que tú caigas en uno de estos muros que tiene el emprendimiento ya las cosas no van marchando de la manera que tú esperabas porque ya vas encontrando un pero a esto que te quiere hacer feliz. Es por eso que eh, me gusta Visitar muchos canales de emprendimiento de, de personas que, que les gusta, les apasiona lo que ellos hacen Fíjense, yo, yo sigo a un, a un canal de YouTube, que no es de emprendimiento, bueno, sí es de emprendimiento Pero es enfocado a la fotografía Es este YouTuber llamado eh, Julián Marinón Es un fotógrafo muy conocido en España, se dedica a la fotografía eh, de bodas Y es un buen exponente de esta, de esta rama de la fotografía pero sabes, la historia de él es muy bonita, porque él trabajaba en un, creo que en un en supermercado y cuando pasó, creo que uno de los acontecimientos en España en que dejaron sin empleo a muchas, a muchas personas pues él se quedó sin empleo, pero él no lo tomó en forma negativa, todo lo contrario lo que hizo fue eh, motivarse a hacer algo que él quería y a la fotografía. Si tú chequeas los primeros videos de su canal, te podrás dar cuenta de que sus videos eran de pésima calidad, tanto su, el audio como el la parte visual eran no eran tan, tan, tan de calidad. E incluso su contenido no es que era tan tan bueno, ¿no? Pero él siguió, él siguió persistiendo. Y, y nunca nunca dejó de persistir de persistir de persistir y lo bonito de él es que tú encuentras un video llamado a la vuelta de la esquina en donde él resume donde resume todo lo que lo que él pasó por intentarlo pero nunca dejó de intentarlo y él dice que eh, él jamás pensó que iba a estar en el punto que se encuentra ahora pero que si no se decidía a intentarlo quizás nunca lo hubiese conseguido y lo único que le motivó es que él quería hacer algo que le gustaba y él ama lo que hace que tu motivación sea tu propio emprendimiento siempre encuentra eso si tu emprendimiento no es algo que a ti te guste es mejor que no lo intentes porque te vas a encontrar siempre con muros, muros, muros, muros y muchas personas te van a decir que esto no va a funcionar Y el último muro es el miedo, tenemos esa, ese concepto de miedo al fracaso o al éxito, preferimos fracasar que tener éxito fracasar no, no digo que eh, hagas algo eh, no te sale bien y pues ya no lo intentas cuando hablo de fracasar es que ni siquiera intentaste hacer algo que a ti te gustaba cierto hay personas que no se deciden a emprender porque es un mundo nuevo y es que nosotros desde muy pequeño nos inculcaron de que necesitábamos estudiar El colegio Para pasar a la universidad Todos lo hacían Así que, pues Si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo hago? Entonces cuando pasamos a la universidad Tenemos que escoger una carrera Que nos dé dinero Que nos dé estabilidad económica Así que pues A veces hay personas que Escogen algo que sí les gusta Otros lo hacen por ese motivo Pero estudian para trabajar en una empresa de otra persona entonces cuando nosotros queremos hacer algo que es completamente diferente a ese círculo vicioso pues es común, es común que nos encontremos con, con estos comentarios ¿por qué? nuestros padres trabajaron toda la vida en una empresa y si tú le dices a ellos de que quieres hacer algo que te guste, por ejemplo la fotografía te quieres dedicar a fotógrafo ellos ya se ven una percepción de que listo un fotógrafo no trabaja eh, no sé, siempre eh, le va mal o, o es algo que, que no es un trabajo que no es profesional porque, porque es, es un concepto que lo hemos manejado de esta de esta forma está bien que tú eh, si no vas a estudiar que trabajes y que si estudias y termines tus estudios pues trabaja en una empresa pero ese es el concepto que siempre nos nos inculcaron trabajar en una empresa entonces cuando pues hacemos lo contrario al ver que muchas personas no hacen esto pues nos llenamos de miedo entonces creemos que el éxito lo encontramos pues trabajándole a una empresa. Creemos que la felicidad de hacer algo que a nosotros nos gusta lo encontramos de esa forma. Y sabes, esto realmente no pasa así. Hay muchas personas que eh, lamentan porque es inicio de semana, les toca trabajar. Hay otras personas que están trabajando en una empresa y no sabes qué que cuando inician la semana ya están rogando para que sea el último día de la semana para estar libre entre comillas pero esto es algo que, que nos pasa ¿no? el miedo, el miedo a algo desconocido ahora yo te digo algo y es que el miedo es, este miedo a lo desconocido no lo teníamos cuando éramos más pequeños. De hecho, el ser humano siempre ha sido emprendedor. Desde muy pequeño. Desde que estás en la barriga. Eso siempre ha sido un, un proceso de lucha, ¿no? Siempre. Cuando tú viste a, a tus padres que estaban caminando, que estaban hablando, tú querías intentar caminar. Porque para ti, ellos eran tu meta. Caminar como todos. Y lo primero que hiciste fue gatear, te caías cuando, cuando te gateabas. Te golpeaste y mil veces porque levantaste y pudiste gatear. Después pudiste sentarte como anteriormente no lo podías hacer. Y la última fase fue empezar a caminar. ¿Cuántas veces te caíste? Muchas veces. ¿Y alguna vez lo dejaste de intentar? Siempre lo intentaste. Ahora, pues ahora tú caminas... Sin que tengas conciencia de que eh, estás caminando. Ya lo haces intuitivamente. El emprendimiento, si no te has dado cuenta, es de esta forma. Es como cuando te puse el ejemplo de eh, empezar a tener una rutina para esculpir tu cuerpo. Lo mismo pasa cuando tú quieres emprender. De hecho, para mí, las personas que eh, están en un gimnasio o que ya tienen bastante tiempo en entrenando en un gimnasio, son personas que pueden hacer lo que ellos quieran siempre y cuando eh, estén motivados para eso. Y, les, y te puedo asegurar que estas personas van a insistir, insistir, insistir hasta que puedan lograr a cumplir ese sueño que tanto quieren hacer, porque ya se pusieron la meta, lo más difícil era empezar, era empezar para ellos, hoy quiero darte una reflexión y es lo siguiente, emprender no es difícil, porque en serio emprender no es difícil, cuando tú empiezas a emprender te emocionas tanto que no paras Pero lo que realmente es difícil Es no emprender Así que bueno, hemos llegado al final de este podcast Comparte con tus amigos si te gustó este video Este formato nuevo de, de podcast Aquí en CreatiRoll Para que esta comunidad crezca cada día Yo te mando un saludo y un abrazo y nos vemos en el próximo video. Espero poderte haber ayudado. Hasta la próxima.